Y es Y juan Jesús o loli Y huomo porque okimawiliayan judíos te. Ko Jesús Ocalac Y huomo quezato tla y huauquimili. Chicpiaca yolseguilistle. magua y huayquespa. Y es porque oxepa oquitaque Inteco. Jesús oxepa Okinmili, Shikpiaka Yolsewilistle, que me nech que ihkone no mechtitlane. titlanne, Oquisto, kihki espíritu santo, aquí menon kintla pospol pero aquí me amo, no que en mocahuasque y techtlactlacole. Tomás, seme de maztlacle iguanome y la no no cuatzi. Amo un pogatka iguanoxikime y la y Jesús. Zatepa, inoxiquime y mo o en Tomás. ¡Yo te en toteco Jesús! Pero Tomás, ¿o quinmili. Tlaamo ¡Tla amo ni nomás pilkan o en clavos! ¡Igua ni nomás y quespa! nel tocas! ¡Chicueyitonati satepa! ¡Itlamas tijcagua o o calzactoca! ¡Igua Tomás no igua ompookatka. o Mayencaltentli o tzaktoca Jesús Ocalac calac y womokesque tlatlazcotia y wauquimili. Shikpiaka Otlanki Otlanqui tomás. Nica Shiklali momaspil. Iwashikimita nomagua. Siquishquani moma y guashikalaki canoquespa. el toca. Isquaco tomás Oquili. No teco, Dios. Jesús Oquili, ok, Tomás. otitlanel porque o ot e Miak paquiles le quipiasque a me amo nechitaque. Iguanech nel tocasque. Jesús o ok, Quinchi ok, mi milagroste y mispan Non amo isquilitoque y techning a matlasquiloli. Pero nin tlasquiloli o misquilo. Para Xignel Tocaca, Jesús, ye en Cristo y con el Dios. Y guatlanomégua, no Xignel Tocasque, no Xipíasque y Olilisli y Keitoca.